La polémica ya está instalada por los Estrella de Mar. El 11 de febrero se entregarán los premios en Mar del Plata, y hay más de 250 obras inscriptas. Laurita Fernández será la conductora y la decisión generó polémica. Las ternas aún no se conocieron, pero ya se sabe que la conducción estará a cargo de Laurita Fernández, la artista que encabeza su hogar, el espectáculo más visto de Mar del Plata según ADET, Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Esta designación ya generó algún tipo de especulaciones sobre Laurita y su ex. Federico Balo un posible cruce con Barbie Vélez o Nazarena Vélez. También en Mar del Plata quieren que a la bailarina la acompañe una figura de esa ciudad, como dice el estatuto del premio. La designación del coconductor se sabrá en las próximas horas. Según informó InfoBaE, Federico Val ya anunció que no irá, para evitar el encuentro con Nazarena. Por su parte, Barbie Vélez dijo que irá si ella está nominada o la obra en la que está, derechas. <tose> Nazarena ya presentó un recurso judicial para poder ir al premio, de esta manera se adelantó a Fede y ella puede ir mientras que Val no podría ir.